Cada generación tiene la oportunidad de darle forma al mundo, pero los retos a los que nos enfrentamos hoy son más complejos que nunca. Y aún así, en todas partes los sistemas educativos dejan a los jóvenes poco preparados para enfrentar el ritmo de los cambios económicos, sociales y tecnológicos. El mundo se define por las personas que lo habitan, así que creemos que la respuesta es desarrollar hoy líderes responsables y emprendedores. Aquellos que liderarán el mundo en el mañana, de una manera única, Hacemos esto brindando experiencias prácticas de liderazgo a miles de jóvenes alrededor del mundo. Desde 1948 hemos creado ambientes retantes en los que los jóvenes pueden conectarse con el mundo, tener la confianza de aprender y tener la libertad de equivocarse, donde pueden descubrir lo que realmente les interesa y darse cuenta de su potencial para el futuro. Damos a los jóvenes la oportunidad de ver el mundo, porque si lo ves puedes empezar a entenderlo y si lo entiendes puedes empezar a cambiarlo. Es por eso que estamos comprometidos con proveer experiencias de liderazgo que cambien las vidas de un millón de jóvenes en los próximos tres años. Porque cuando unimos todas esas experiencias de liderazgo, veremos un verdadero y notable impacto en el mundo. La historia nos ha mostrado lo que un gran líder puede lograr. Entonces imagina lo que un millón de grandes líderes pueden hacer. Es por eso que hacemos lo que hacemos. Es tu mundo también. ¿Qué harás para mejorarlo?